Aquí tienes buenos motivos para escaparte a Chile. Como relajarse en un santuario de la naturaleza y conocer una cultura milenaria, el mismo día. Ven a Chile, un lugar donde en pocos días se vive mucho. Porque Chile es naturaleza abierta.